Acabar con la violencia de género es posible. Depende de mí. Depende de ti. Nuestro, Nuestro equipo toma partido, toma partido contra la violencia, la violencia machista. machista.